Yo iba en una guagua de transporte público y montada en la parte de adelante del vehículo, se monta una señora en, en la esquina del siglo XXI y era un poco gorda una señora mayor. Ella estaba muy incómoda, yo me la traté como de ayudar para que ella se sentara un poquito más cómoda en el asiento. Y en ese momento cuando yo la fui a ayudar, sin, en un descuido ella me sacó el monedero, en ese mismo momento yo no me di cuenta cuando ella lo hizo y yo seguí el camino. Entonces cuando ya yo voy a, a quedarme en la parada, eh, saqué a buscar a mi monedero, veo que ya no lo tengo, empiezo a, a buscarlo desesperada. Yo pasé a, entonces al banco, al primero, al Ban Reserva y cancelé la tarjeta. Luego fui al BHD. Y yo entendía que ya eso había quedado ahí y la suspendí. Pues cuando yo llego a mi casa me llega un mensaje al, al celular de que habían tramitado una, una compra en Antonio Inmueble y yo llamo al banco en ese momento. La compra era de 25.700 pesos. Cuando yo llamo me hacen el reporte al igual. Entonces cuando ya, ¿verdad?, yo llamé, hice el proceso, el banco me está desestimando, me dice que como yo no, no la, la pasaron antes de que de, vean, de que vean, ay, Dios mío, de, que vea, de que ya la habían pasado, antes de que yo la había reportado, claro que va a pasar antes de, porque fue un robo, eso no fue. Entonces, al igual me hicieron con la de Santa Cruz. Entonces, en sentido general, ¿cuánto, qué consumieron? Casi 60 mil pesos, en un licor. 26.300 y en una mueblería 25.700. ¿Tú te recuerdas del físico de esa persona? ¿Cómo era? Una señora mayor, media gordita. ¿Ella andaba sola? No, andaban con un señor. Entonces te percataste luego cuando te montaste, fue del vehículo. Cuando ya me, me bajo, ella eh, ahí fue que empecé a, a buscar mi monedero. ¿Qué pedirían las autoridades ante este hecho entonces? ¿Qué sí. tú le solicitas? Bueno. A la gente que tenga más cuenta, con, porque a mí me pasó porque era una persona mayor y yo no no pensé nunca de que una señora iba a hacer eso. Y a que seamos un poquito más conscientes con las entidades, porque aún yo teniendo el video, los bancos me están asumiendo el pago ¿En qué ruta fue? Ya se quedó frente a la Villini, en la ruta que viene del San Vicente, no sé qué, qué ruta Aparte, es. Aparte de, tus, de esos documentos, de esas tarjetas, ¿qué más tenía tu monedero? Mi cédula de identidad, mis, mis tarjetas de débito, del cobro y las de, no sé, las de código, las tarjetas de código. ¿Tenía dinero en efectivo? Sí, casi mil pesos. Bueno, ¿de dónde tú eres? De Santo Domingo, pero vivo en Castilla.